Seguro que en los últimos años tus horas de consumo de audio digital y podcast han aumentado. En mi caso, también es así. Pero tú como marca, ¿cómo puedes aprovecharte del crecimiento del audio digital? Soy Iñigo Chepare, responsable de Marketing de Niad y te voy a contar qué es la publicidad digital en radios, cómo puedes hacerla y qué ventajas te ofrece. ¿Qué es la publicidad en radios digitales? Son los anuncios automatizados que encontramos en las páginas web o en las aplicaciones de las emisoras tradicionales. Es un tipo de publicidad que se trabaja en formato audio, es similar a las cuñas de radio tradicionales y puede ir acompañado de un banner para reforzar de forma más visual el mensaje. Te pongo un ejemplo. Cuando accedes a la página web de la cadena SER o de los 40 principales, encontrarás un espacio donde podrás acceder a los diferentes programas de esta cadena, ya sea un podcast o el mismo programa que estén emitiendo en directo. Cuando accedas al programa, escucharás un anuncio. Esto es publicidad programática en radios digitales. ¿Y qué ventajas te ofrece este formato? Te cuento cuatro. La primera, una audiencia fiel. Los programas de radio tienen oyentes fidelizados que consumen sus contenidos de forma recurrente. La segunda, una fácil segmentación. Los oyentes tienen diferentes gustos e intereses y es por eso que es más fácil segmentar la publicidad en función de los contenidos de los programas. La tercera es que tiene un bajo coste. Son inferiores a los medios tradicionales como la prensa o la televisión, logrando un mayor alcance de tus anuncios con un coste más reducido. Y la cuarta, la alta credibilidad. La radio es un medio que siempre ha ofrecido gran credibilidad a sus oyentes, por eso los anuncios en emisoras digitales se consideran mucho más efectivos y ofrecen confianza a los oyentes. En definitiva, si quieres aprovecharte del crecimiento del consumo del audio digital, utiliza una campaña de publicidad programática en radio para complementar tus estrategias de marketing. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Uniad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Hasta aquí la explicación de publicidad programática en radio. Si quieres saber más sobre publicidad programática y aprovecharte de todas sus ventajas, te dejamos el link en el primer comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.